Bueno, pues es martes, Radio Futuro, 107.2, frecuencia modulada, a puntito ya de abandonar el verano y comenzar el otoño. Seguimos aquí en nuestra emisora con los consejos del Doctor Amor, como cada martes. Por tanto, damos la bienvenida a Juan Bustamante. Juan, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, pues una semana más con tus consejos, sabios consejos, y hoy, por cierto, nos traes un tema muy interesante, como siempre, por supuesto, pero... Idealizar nunca. Error que cometemos mucho, ¿verdad, Juan? Pues error que comete casi todo el mundo. que Cuando le dejan, pues pone a la otra persona como que era un dios o una diosa, que era todo maravilloso, que no, no va a encontrar a nadie como él o ella, que qué bonito. Y es un grandísimo error, porque nadie es perfecto, ni esa persona lo era. Ni nosotros lo somos, ni era todo tan bonito, ni era como en las películas, pues con un final feliz y todo esto. Y ese es el gran problema que hay, que al idealizar lo que hacemos es eso, es engañarnos a nosotros mismos, creernos una película que no existe ni ha existido y ya con el tiempo es como te das cuenta de que, era, de que no era todo como tú creías. Bueno, porque esto de idealizar es como engrandecer a alguien más allá de lo que realmente es, ¿no? Esto de idealizar es engrandecerlo, ponerlo en un pedestal, ponerlo como si fuera un dios o una diosa, como he dicho, y creerte tú mismo que la persona con la que estabas era perfecta para ti, y era la persona de tu vida, y era con quien tenías que estar, y, y que era lo mejor que ha llevado tu vida. Uh -huh. Y si se ha roto, si te ha dejado... Eh, ...o la has tenido que dejar tú... ...porque te ha hecho cosas o lo que sea... ...pues entonces... ...si era todo tan maravilloso y era tan perfecto... ...¿por qué se ha terminado?... ...está claro que cuando algo se termina es porque... ...pues no iba bien, o no estaba bien... ...o no era para ti, o te ha engañado... ...o por el motivo que sea... ...por lo tanto, no era tan maravilloso... ...ni tan perfecto como tú crees... ...es que yo no entiendo por qué... ...la gente tiene esa fea costumbre... ...de engañarse a sí mismo... ...no, es que yo estuve muy bien con él... ...estuve muy bien con ella... Eh, digo, sí, pero ¿por qué cuando te dejan te quedas solo con la parte buena de la relación? Quédate con todo, te tienes que quedar con todo, tienes que ver lo que hizo bien y lo que hizo mal. Y seguro que hubo cosas que sí fueron maravillosas, pero es que también habría cosas que no lo fueron. Seguro que algún día discutiste y, o te hizo algo que no te gustó, pues quédate con eso. Pero la gente no, la gente es como si tuvieran un, un rollo estos de películas antiguos y corta la parte que le gusta, mejor dicho, que no le gusta, y deja la parte que le gusta. No, la película es entera. O sea, vamos a ver la película entera, no cortemos las partes, porque eso es mentirse. Bueno, pues eh, esto es el tema de la idealización, que como decimos, Juan, pues todos caemos en el mismo error. ¿Y por qué crees tú que ocurre en realidad todo esto? Pues eso pasa porque queremos eh, un tipo de relación que sea perfecta y cuando nos falla no queremos aceptarlo y queremos decir, no, no, si él me quería o ella me quería, no, si en realidad estábamos muy bien. Es por eso, como que no somos capaces de reconocer que no era la persona que creíamos ni que esperábamos. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es autoconvencernos y autoengañarnos ...de que realmente... ...era maravilloso... ...y no es verdad... ...yo siempre he dicho a amigas mías cuando me han contado... ...no, es que él... Mmm, ...le he pillado hablando con otra... ...y me estaba engañando... ...pero yo lo quiero... digo, vamos a ver... ...lo quieres, no... ...si te lo has pillado engañando con, hablando con otra... ...te estaba engañando... ...y si te estaba engañando, tan maravilloso no es... ...y si lo quieres, estás queriendo a una persona... ...que no te está queriendo a ti... digo, vamos a pensar con la cabeza... ...vamos a ver las cosas... ...como son, no como queramos que sean... Es como decir, eh, ese coche lo pintas en azul oscuro y tú dices, no, el coche es negro. No, el coche es azul oscuro. O sea, no quieras verlo negro cuando no es negro, es azul oscuro. Uh -huh. Pues si es azul oscuro, es que es azul oscuro. Pues así, entonces te eh, acabas eso. La gente se acaba engañando se lo acaban creyendo y, y acaban pues eh, viendo lo que no hay, lo que no existe, ni existió, ni va a existir nunca. Y así, pues lógicamente, lo único que hacemos es, eh, pues eso, eh, perder el tiempo y, y sobre todo retrasar nuestra curación. Este por eso digo que no hay que idealizar. A ver, una cosa es que querías a esa persona, pero otra cosa es ver la realidad. Digo, si tu novio, en el caso que he puesto, es un mentiroso, pues es que es un mentiroso. O sea, no lo intentes maquillar o mascarar diciendo, no, pero yo lo quiero, pero es que a lo mejor era una amiga. No, si te has puesto los cuernos, te has puesto los cuernos. Yo sé que duele, pero las cosas hay que ver la realidad. Y eso es lo que hay que hacer. No, te, no hay que idealizar ni hay que creerse lo que no existe. Juan, eh, idealizar a una persona, eh, bueno, eh, la parte negativa que tú ves en todo esto. La parte negativa es que cuando nosotros idealizamos a alguien, como he dicho, nos engañamos. Sí. Estamos creyendo nuestra propia mentira y lo negativo es que estamos retrasando, que lo acabo de comentar, el darnos cuenta de la verdad, el seguir adelante con nuestra vida, el terminar con esa persona y estamos retrasando el poder volver a estar tranquilos, a gusto uh -huh. y bien con nosotros mismos. Cuanto más tiempo sigamos idealizando y creyendo que todo era maravilloso, sí. pues más tiempo tardaremos en salir de, de esa mentira y de ese agujero. Entonces Vamos a ver las cosas, yo sé que duele, yo sé que es difícil. A mí cuando me pasó hace muchos años, con la primera que he contado algunas veces, yo al principio decía, pero es que llevamos muchos años, pero es que yo la quiero. Pero yo un día que me senté, dije, vamos a ver, pero voy a analizarlo todo pensando en frío. Si me ha dejado por otro, no me quiere. Si no me quiere, ¿para qué quiero estar con ella? Porque voy a estar llorando a una persona que no llora por mí. Entonces, fue pues eso, No la idea, yo la idealizaba al principio también, diciendo, pero es que era maravillosa, es que ha llevado muchos años, es que era todo fantástico. Y luego dije, no, no era todo tan fantástico, porque ya los últimos meses se empezó a apagar, ya empezó a estar más distante. Entonces, no me quedé con el resto de los años anteriores, sino que me quedé con todo, y los primeros años fueron buenos, pero en los últimos ya no. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que no se puede idealizar, yo no puedo decir, no, ella era la mujer de mi vida. ...pues si hubiera sido la mujer de mi vida... ...seguiría conmigo, por lo tanto no lo era... ...así uh -huh. que vamos a pensar... ...vamos a razonar... ...vamos a verlo todo bien, claro... ...y no nos mintamos a nosotros uh -huh. mismos... ...yo creo que ya tenemos demasiadas mentiras... ...¿Puede ser, Juan, que confundimos... ...la idealización con el amor? ...yo creo que la idealización... ...se confunde con la dependencia... Uh -huh. ...y es, esta persona me ha dejado... ...pero yo es que no quiero que me deje... ...bueno... Pues es que si te ha dejado, aunque tú no quieras que te deje, te ha dejado. Te tienes que aguantar, no te queda otra. Y, él, ah, y es que yo no puedo estar sin él o ella. ¿Quién te ha dicho eso? O sea, antes de estar con esa persona, tú ya hacías tu vida, ya vivías, ya te lo pasaba bien, ya salías con tu amigo o, o hacías lo que te daba la gana. Entonces, si antes lo hacías, ¿quién te dice a ti que ahora no puedes Entonces, es el problema, idealizar es dependencia. Es, me ha dejado, pero es que era maravilloso. Y, y piensan como, ¿y ahora qué voy a hacer? y ahora qué, qué, qué vas a hacer? Pues lo mismo que hacías antes de estar con esas persona Así que, por eso hay que tener cuidado y no depender de nadie, ni poner a nadie como un dios o una diosa, porque mm -hmm. no lo son. Ni nosotros lo somos, ni las otras personas tampoco. Juan, ¿hay una edad más eh, para la idealización? ¿Más mayor, más, más joven? Los jóvenes o, o... suelen idealizar mucho más, porque sí. se toman, a ver, la mayoría, eh, no digo todos, pero se toman lo de enamorarse demasiado rápido, demasiado en serio y claro, como todavía, digamos, tienen un poco... le falta mucha vida por recorrer y muchas cosas por ver pues se creen que todo es como en las películas, que todo es muy bonito, que todo es muy romántico que no va a pasar nada, que va a durar para toda la vida, cosa que me hace mucha gracia y bueno, va pasando el tiempo y le van ocurriendo cosas, se van dando cuenta de que no es todo tan bonito esto es un poco como pasa con la Navidad, ¿no? que ya se va acercando cuando éramos pequeños pensábamos que la Navidad era maravillosa, que era que existían, lo siento por los niños que lo escuchando, pues, que existían los reyes y que era todo pues como muy místico, no, todo muy mágico. Y cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta que es una mentira, que la Navidad pues, es un montaje y que las luces y todo eso, pero que es todo eso, un, un montaje como he dicho. Pues aquí igual, aquí los jóvenes empiezan idealizando mucho y después cuando pasan los años se dan cuenta. ...de que era un gran error. Bueno, pues... ...habrá que estar atentos a esto, ¿eh, Juan... ...porque esto, la verdad es que nos puede hacer sufrir mucho, ¿no? La idealización, por lo que veo. Es que yo siempre he dicho que... ...en el tema este de conocer gente, pareja y demás... ...no es bueno entregarse demasiado... ...pero tampoco es bueno pasar mucho de la otra persona... ...o sea, ni mucho, sí. ni tampoco. Hay que ir a una velocidad media, hay que ir a su ritmo... ...hay que ir con las cosas a su tiempo... Y oye, no estoy diciendo que no te enamores de nadie, por supuesto, uh -huh. claro que sí te tiene que enamorar si sí hace falta. Pero una cosa es enamorar y otra cosa es que eso que ponerlo como un dios o una diosa. O sea, vamos sí. a estar enamorados pero tampoco creyendo que es una persona del otro mundo. Entonces eh, eso es lo que hay que hacer, es enamorarse pero con cuidado. Juan, ¿la baja autoestima también tendría algo que ver con todo esto? Sí, claro, la baja autoestima, que tiene mucho que ver con lo de la dependencia que he dicho, eh, hay gente que no saben ni quieren estar solos o solas, les da como miedo. Ay, es que si me dejas, ¿y ahora qué hago? Como he dicho antes, no pasa nada, yo llevo tiempo solo, a mí no me ha pasado nada, uh -huh. y llevo mi vida, hago mis cosas, no tengo ningún problema. Señores, no pasa nada por estar solo, no te va a ocurrir nada, no te va a poner malo. No te va, yo creo que al revés hay mucha gente que echa de menos estar solo de, no estoy fomentando que la gente se deje ya que si están parejas que se esté y si hay alguien o tiene alguien perfecto pero que no pasa nada por estar solo uh -huh. te da la oportunidad de tener total libertad total dependencia y sobre todo de cero explicaciones cero problemas cero enfado así que todo tiene su parte buena y su parte mala estar solo tiene sus ventajas e inconvenientes ...y estar en pareja también... ...pero eso de no quiero estar solo... ...o me da miedo estar solo... ...sola... ...no pasa nada... Uh -huh. ...pues resumimos un poquito Juan... ...antes de finalizar... ...pues el resumen es... ...que no se idealice nunca a nadie... Sí. ...que se esté enamorado sí... ...o enamorada, todo lo que queráis... ...pero que no pongamos a nadie como un ser superior... ...como un ser mágico... ...como un ser que nunca se equivoca... ...y que es maravilloso y que... es ...la luz que ha llegado a nuestra vida porque hoy puede ser todo muy bonito, pero un día lo que es blanco pasa a ser negro. Entonces, si nos han dejado, como he dicho, no nos quedemos solo con que qué bien estuve, qué maravilloso era, qué feliz fui, vale, pero también acuérdate de lo que ha pasado. Acuérdate que te ha dejado, acuérdate que había tenido enfado, acuérdate que hizo cosas malas y cuando veas la película completa, como he dicho, entonces te darás cuenta de que era de una manera Uh -huh. Si ves una película un trozo y no ves otro trozo, pues no te enteras del argumento y te das cuenta de que en realidad no. Pues entonces vamos a verlo todo entero, vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y nos daremos cuenta de que idealizar es un grandísimo error. Pues muy bien Juan, muchísimas gracias una semana más y bueno, el próximo martes más consejos del Doctor Amor, Juan Bustamante. Pues muchas gracias a vosotros y nada, aquí estaremos el próximo martes con otro y que pasáis una buena semana a todo el mundo. Pues buena semana también para ti, Juan. Hasta el próximo martes. No, antes.